La divulgación de la ciencia es el conjunto de actividades que interpretan y hacen accesibles los saberes científicos a la sociedad, es decir, que simplifican el entendimiento de las labores que llevan a cabo los generadores del conocimiento, para personas a las que les interesa entender o informarse sobre ese tipo de saberes. La Universidad Autónoma de Chiapas, a través de la Facultad de Ciencias en Física y Matemáticas, ha impulsado esta labor social a través de la creación de una feria científica. Este evento eh, es el segundo año que se realiza y tiene como objetivo dar a conocer a la comunidad de Chiapas y a la sociedad de Chiapas lo que hacemos en la facultad y qué es el quehacer de un científico. Eh, en la segunda edición tenemos un poquito de más experimentos y más cosas que pueden ser divertidas para atraer a la población estudiantil ...del nivel medio superior sobre todo... ...para que ellos conozcan la oferta académica que tenemos... ...tenemos las licenciaturas en física, matemáticas... ...ingeniería física y matemáticas aplicadas... ...y los posgrados en, en maestría en ciencias físicas... ...maestría en ciencias matemáticas... ...y doctorado en ciencias físicas... El, ...la maestría está en el padrón de posgrados de calidad... ...en el padrón nacional de posgrados de calidad de CONACYT... ...entonces tenemos becas y el doctorado está ahorita por ser evaluado para ingreso a ese padrón. Eh, bueno, también les mostramos un poquito de lo que hacemos en investigación, los profesores que tenemos. Y bueno, la feria queremos que se convierta en una tradición, que cada año esté toda la sociedad, toda la población esperando que ya sea septiembre o octubre para que hagamos la feria. El día de hoy estamos realizando aquí en el Centro de Convenciones Dr. Manuel Velasco Suárez de la UNACH la segunda versión de la Feria de Ciencias, FCFM UNACH, que realiza la Facultad de Ciencias en Física y Matemáticas. Eh, esta Feria de Ciencia tiene como objetivo acercar a la población chapaneca a la ciencia, a los científicos que trabajan aquí en el Estado y en específico en la Facultad de Ciencias en Física y Matemáticas. Eh, nos interesa sobre todo y es así como está construida la feria, la, los estudiantes del nivel medio superior, que es secundaria y preparatoria. La manera como comenzamos a desarrollar este proyecto fue el año pasado, eh, tratando de involucrar a todos los profesores de la facultad con sus investigaciones para que vinieran a presentarlo a todos los que la en general se entere de en qué es en lo que trabajan los científicos de la UNACH. Eh, la feria se organiza en tres secciones. Tenemos una área de conferencias de divulgación, donde los profesores de aquí hablan de sus proyectos o de temas actuales de investigación. Tenemos una zona grande de talleres, eh, stands, donde participan las personas que asisten y aprenden de ciencia. Y una sección de cine científico, que también tiene mucho éxito desde el año pasado y ahora es, es igual donde presentamos documentales de ciencia, algunas películas sobre historias de científicos y algunos eh, capítulos de series famosas de ciencia. Entre cada uno tenemos un debate donde científicos explican de qué se trata lo que hablan ahí de ciencia. Eh, también tenemos algo de difusión de las carreras, que bueno, este también es, es parte del objetivo de esta feria, acercar las carreras de ciencia a los estudiantes del nivel medio superior Hacerles saber que en nuestro estado se hace investigación de primer nivel. Las oportunidades en ciernes que brindan este tipo de eventos se ven reflejados en investigaciones que los jóvenes estudiantes desarrollan con la intención de iniciar la respuesta inmediata a problemas que aquejan a nuestra sociedad. La divulgación de ciencia es un trabajo que es muy importante para el científico ya que permite llevar la ciencia que se está desarrollando desde el de investigación a los públicos en general. Este interés puede generar los futuros científicos que podamos tener en el futuro, es decir, eh, la gente mucha de prepa que se interesa de pronto en eh, una área de, de la física, porque lo la conferencia, creo que esa es la importancia de la educación, de los eh, si el tema de investigación. Pues, convertir en CO2 que venden los fondos de producción interna, en CO2 que es amigable con el ambiente, hasta por ejemplo proyectos actuales que tengo que es la producción del agua. Específicamente es un tema que me interesa mucho debido al impacto ambiental que, que representa Las orgánicas, es decir, las partículas de su tierra. Entonces, hay, hay muchísimos materiales que pueden hacer esto. O sea, Uno de los más usados es el dióxido ox de titan titanio. El eh, dióxido de titanio es muy utilizado porque es muy barato de producir. Sin embargo, tiene un inconveniente. El principal inconveniente que tiene es que absorbe el ultravioleta. Y el violeta es el del espectro visible, es el que menor cantidad se pierde en el sol. Por eso, de alguna manera. Entonces, nosotros lo que estamos tratando de hacer es agarrar unas en este caso unas especies de moldes, que pues, se les llama eh, chavacitas, ¿sí? ¿sí? que son parte de, de las ciolitas y estos moldes lo que queremos hacer es incrustar las partículas de diodos eh, para que el diodo pueda establecer este un catalítico, y así podamos remover, eh, en este caso, la suciedad de las aguas residuales. Queremos llevarlo o extrapolarlo ¿sí? para poder impactar en Chiapas o en su río de, de alba sin embargo, esto está en un nivel laboratorio y están empezando a pegar o experienciando con aguas residuales como se podría, si podría decir. Posiblemente queremos extrapolarlo para aguas de Desde 2009, eh, la facultad y otras asociaciones de astrónomos aficionados nos hemos eh, reunido para llevar a la sociedad en general eh, pues temas importantes que tienen que ver con la ciencia y hemos tenido mucho éxito a través de la Noche de Estrellas. Este es un evento que se realiza cada año, allá por noviembre, septiembre, ha variado la fecha del mes. Y, y bueno, pues ahí la, la sociedad en general tiene la oportunidad de, de acercarse al universo a través de observaciones astronómicas, a través de pláticas con expertos y Cada año se manejan, porque Noche de Estrellas maneja temas cada año, eh, hemos, eh, nos hemos vinculado también en, en, el, eh, en divulgar la ciencia a nivel de secundaria, preparatoria eh, Haciendo visitas incluso a, la, a las eh, eh, secundarias, telesecundarias, preparatorias Donde también damos una serie de, de, de pláticas esto es en conjunto con pues, otros eh, institutos de la universidad, como es el Centro Mesoamericano de Física Teórica, y hemos tenido un éxito rotundo con los muchachos porque nos han permitido eh, llevarles a ellos la ciencia. La UNACH refrenda su compromiso social de llevar el conocimiento científico a la sociedad a través de este tipo de eventos, los cuales se impulsan y fortalecen con la intención de llegar a las conciencias de los jóvenes que puedan ver en la ciencia la oportunidad de sembrar un mundo mejor por la conciencia de la necesidad de servir, un hacha.